Bienvenidos a nuestra nueva edición informativa de las 12 de mediodía. Los invitamos a continuación a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en que dos menores de edad fueron arrolladas por un motociclista en el barrio Villarreal. Un padre de familia, un estudiante de la Institución Técnico Superior Industrial asegura que su hijo es víctima de matoneo. Hace un llamado a las autoridades para que pongan fin ante esta situación. En minutos, más detalles. Una nueva oferta educativa abrió el Sena para jóvenes de la ciudad. Detalles en minutos. Conozca al barranqueño coleccionista de vinilos, música conservada en LPS, los cuales cuida como un tesoro. En los deportes, barranqueños disfrutaron del evento del Interba Centenario sobre Ruedas. Conozca una nueva sección de Lange Henry Morales, asesorías personales para su bienestar. Y al cierre, se realizará en el barrio Pueblo Nuevo un bingo bazar que recolectará fondos para celebración de aniversario. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Un padre de familia denuncia el presunto caso de matoneo del que su hijo de 12 años viene siendo víctima en el colegio industrial. Nuestra periodista Yajaira Porres tiene más detalles. Adelante, Yajaira. Compañeros televidentes, muy buenas tardes, los saludo desde afuera de las instalaciones del Instituto Técnico Superior Industrial en donde un padre de familia de un estudiante del grado sexto siete de la jornada de la tarde denunció el presunto eh, bullying del cual ha sido sometido su hijo desde que inició el grado escolar. Asegura que en varias ocasiones se han presentado agresiones a su hijo y que tanto así ha llegado hasta las instalaciones de un centro médico para que le atiendan unas laceraciones en su cabeza. Esto fue lo que dijo el padre de familia. Eh, mi hijo ha venido sufriendo de múltiples eh, problemas de bullying aquí en la institución educativa industrial. Eh, en el día de ayer le tiraron un objeto grande que él no sabe qué fue, ...y le ocasionó dos contusiones en la parte trasera de su cabeza... Sí, ...adicionalmente él recibe el golpe y el niño se desmaya, se desploma... ...y sus amigos lo auxiliaron y lo llevaron a la enfermería... ...a mi hijo lo han hecho caer de las escaleras, lo han empujado... Eh, ...le han chuzado la espalda con lápices... ¿sí? ...le han tirado una botella en una pierna también un día que le dejaron un hematoma... ...y yo creería que son las mismas personas, los mismos niños... Giovanni Becerra, quien es el padre de este menor quien sufre estas presuntas agresiones, asegura que ha puesto este caso en conocimiento al coordinador de disciplina, sin embargo no han obtenido una respuesta para que este caso llegue a su final y pues su hijo no siga sufriendo estas agresiones. Afirma que ya han confrontado también al menor que, quien presuntamente comete estas agresiones y que pues por ahora no se ha obtenido una solución frente a este caso. Yo hablo con el coordinador de, de, de grupo de él y él me dice que no sabía del caso, ¿sí? adicionalmente los casos anteriores eh, ya están conocimientos eh, ante, ante la rectoría también, pero no han tomado cartas sobre el asunto. O sea, las cosas no son así, eh, realmente yo no sé qué está pasando con la situación de Barrancarmeja y con la nueva juventud. El padre de familia preocupado por esta situación hace el llamado a las autoridades y a los docentes de esta institución para que tomen cartas en el asunto y den una solución final frente a la problemática que está viviendo su hijo. Le hago un llamado de atención a, a los profesores, a la entidad como tal, de que por medio de la Policía de Infancia y Adolescencia hagan seguimiento dentro de las instituciones en general aquí en Barranca de Armeja. Y adicionalmente que si es posible que pongan a los policías bachilleres dentro de las instituciones para que estén pendientes de los niños en las horas que están en su descanso. Por supuesto, Enlace Noticias solicitó una respuesta al rector de esta institución, sin embargo, en el momento no se encontraba y nos aseguraron que no tiene conocimiento de este caso. Afirmaron que estarán en estudio y nos darán una declaración en horas de la tarde. Esto es todo por el momento, compañeros, desde las instalaciones del técnico superior industrial con la cámara de Osmar Setuain, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras. En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que dos menores fueron arrolladas por un motociclista en el barrio Villanilis. Por medio de redes sociales se conoció este video de cámara de seguridad en donde quedó registrado el momento en el que dos menores estudiantes de la institución Ciudadela Educativa de Magdalena Medio fueron arrolladas por un motociclista. El hecho ocurrió en el momento en el que las niñas cruzaron la vía, pero intentaron devolverse cuando de inmediato fueron embestidas por quien conducía la moto. Esta situación ha generado la preocupación de los habitantes de este sector del barrio Villarelis, quienes piden a las autoridades de tránsito más controles en la zona. Consideran que esta es una vía peligrosa para los transeúntes. La situación está grave por los transporte ahí pues se acosan los unos a los otros entonces al último hay accidentes hay casos que verdaderamente la gente no no miran lo que está pasando y lo que puede pasar más de todos los piratas y la gente que tra transporta así caminando pues uno va a esperar y uno mira para los lados y que no que no vayan viene, y lo atropellan ahí en los aparatos bueno yo Veré, hay una, una ilusión que, que cuadrarán la forma de pasar, el tra, tra, transportar uno para el lado a lado, que no hubiera no problema de ninguna clase. Un habitante del sector afirma que en esta zona hace falta más presencia de las autoridades y, en lo posible, realizar un puente peatonal. Claro, lógico, más cuidado y que, que haya forma de que. La gente está trabajando para el lado, un lado, que necesita uno pasar para allá, pues no hay problema. Pasa por un lado que, que le, como un puente, que le hagan a esto, pues, o un, sí, más bien un puente. Yo digo pues, pues para mí sería mejor un puente. La comunidad de este sector de la ciudad espera que las autoridades hagan presencia y den soluciones frente a esta situación que pone en riesgo a estudiantes y demás habitantes. La Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja se pronunció frente a este accidente y aseguró que este es un caso de corresponsabilidad entre padres transeúntes y conductores. Ante el accidente en que se vieron involucrados un motociclista y dos menores de edad, el director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Devinson Gómez Martínez, se pronunció tras las denuncias de la comunidad, quienes aseguran que los reductores de velocidad en el sector no funcionan como deberían y que se registran varias imprudencias por parte de conductores y motociclistas para nadie es un secreto que en ese sector circulan muchos vehículos muchas motos, es muy transitado el sector y también eh, el estado, el gobierno distrital hemos hecho un trabajo en ese sector Ahí hay, uno, hay una señalización muy importante que se colocó, hay estoperoles está señalizado, zona escolar hay bastantes señales de de tránsito donde se le está diciendo a la comunidad circule a 30, tenga la precaución se reduce a un solo carril con el programa PGO pero las motos siguen circulando a altas velocidades es una, un tema de corresponsabilidad es un tema también de responsabilidad de los padres porque un niño de 11, 12 años, el padre sabe que por ahí circula mucho vehículo, debes ir a buscar a su niño al colegio. El funcionario aseguró que continúan trabajando para tratar de reducir que este tipo de casos se presenten. También afirmó que en hechos como estos debe haber corresponsabilidad entre padres de familia y conductores. Venimos trabajando, ahorita salió lo, el tema de los estudiantes, ahí vamos a hacer unas intervenciones directamente del distrito tratando de mitigar el, el tema de la velocidad pero aquí considero que el tema es corresponsabilidad el tema es de sensibilización el tema es de los padres que estemos pendientes de eso, porque miren, venimos haciendo diferentes operativos, he hecho operativo con la superintendencia de transporte de transporte público en varios colegios este año, hemos tenido problemas con los padres de familia, los padres de familia llegan con sus hijos, tres hijos en la moto sin casco, sin protección el tema de, lo, de los de llevar la, la, los documentos al día, la, el seguro, el SOAT, no no llevan eso. Nosotros, para nadie en sus secreto, que no es solamente en Barranca Bermeja, sino a nivel nacional, que el más del 60% de los vehículos que circulan en nuestra ciudad no tienen seguro obligatorio, no tienen SOAT. Cabe señalar que en el sector donde se registró el accidente se realizaron trabajos de señalización y de marcación con el fin de dar seguridad a los peatones. Por esto, las autoridades... Hacen el llamado a transeúntes y conductores tener precaución en esta zona. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.crom.com.co. Mucha atención que hace pocos minutos Ecopetrol por medio de un comunicado condena atentado contra infraestructura petrolera en Campo Casabe. El documento dice lo siguiente, según la información oficial a la una y media de la madrugada se presentaron dos encapuchados realizando disparos y posteriormente lanzaron una botella plástica con una sustancia desconocida al equipo de perforación. Los disparos alcanzaron a un perro que se encontraba en el lugar y que fue agredido en una de sus extremidades al alertar sobre la presencia de los desconocidos. El perro fue trasladado a una veterinaria en donde recibe atención de profesionales. En el lugar se hicieron presentes miembros de la Policía Nacional el Ejército, el Equipo de Seguridad Física de Ecopetrol y funcionarios de la Operación del Campo Casabe, con el fin de asegurar las instalaciones. Ecopetrol hace un llamado a las autoridades competentes. Y en otras noticias, una nueva oferta educativa abrió el Sena para jóvenes de la ciudad. Nuestra periodista Kelly Blanco nos tiene más detalles. Adelante, Kelly. Muy buenas tardes compañeros en estudio, les cuento que en este momento nos encontramos aquí desde el Centro Industrial y Desarrollo Tecnológico SENA Barranca Bermeja porque hasta ahora se registra información de interés y es que el SENA cumple 60 años. Me encuentro precisamente con Orlando Ariza Ariza, él es el director regional del SENA y nos va a contar de qué trata esa información. Buenas tardes. Kelly, muy buenas tardes, un saludo muy especial a los eh, televidentes de Enlace Igualmente, a todos los barranqueños un saludo muy, muy cordial. Efectivamente, el SENA a nivel nacional cumple 65 años, pero la mejor noticia es que el SENA, Centro Industrial del Desarrollo Tecnológico, cumple 60 años. Eh, por consiguiente, son 60 años contribuyendo al desarrollo de esta importante región del Magdalena Medio. Muy complacido de estar acompañándolos el día de hoy, organizando las diferentes actividades que vamos a realizar con motivo de esta conmemoración. Bueno, precisamente que nos habla de esas actividades, cuéntenos cuáles serán las actividades que van a enmarcar estos 60 años. Bueno, empezamos primero con una eucaristía, esperamos que nos acompañe toda la familia SENA y la comunidad en general. También tendremos eh, durante junio, julio, agosto, septiembre y octubre, tenemos diferentes actividades académicas, científicas, culturales. Son actividades que nos van a permitir resaltar esa labor que se ha realizado desde el SENA para el bienestar de, todo, de toda esta región. Bueno, nos comentaban que hay una oferta también educativa que se va a realizar precisamente en el marco de esta celebración. Sí, en, en este momento están abiertas las inscripciones para los programas que está ofreciendo el Centro Industrial del Desarrollo Tecnológico. Van hasta el próximo 24 de mayo. Las personas interesadas, por favor aprovechen esta hermosa oportunidad. Bueno, ¿cuál es ese mensaje que tiene el director regional SENA para los jóvenes de Barranca Bermeja y también de los municipios aledaños al distrito? les estoy diciendo eh, que aprovechen esta oportunidad, mire el SENA no solamente da formación gratuita y además da formación con calidad, con pertinencia tienen las mejores posibilidades de vincularse laboralmente tienen también un talento humano muy comprometido que no solamente lo formamos en la parte técnica sino en las habilidades socioemocionales como el liderazgo, la responsabilidad la disciplina, el hecho de, de, de querer salir adelante y por último manifestarles que ustedes no necesitan ninguna eh, influencia para poder ingresar a la entidad. Personas inescrupulosas están aprovechando de las necesidades de los jóvenes y quieren utilizar pues, para cobrar o para decir que les va a ayudar a ingresar al Senado. Es completamente transparente este proceso. Pero la decisión es de cada uno de ustedes de que aprovechen esta oportunidad. Bueno, televidentes, esta es la información que se registra a esta hora desde el Sena Barranca Bermeja, porque en la celebración de estos 60 años se van a enmarcar bastantes actividades. Un informe de Kelly Blanco con la Cámara de Osman Setuain. Gracias, Kelly, por su información. Y en otro campo, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana desarrolla por las diferentes comunas del distrito la actividad denominada Tienda Verde. El programa de entorno seguro de la Subsecretaría de Seguridad del Distrito desarrolla por las diferentes comunas una actividad denominada tienda verde, la cual consiste en un intercambio de prendas y juegos por botellas aptas para reciclar. Barranca Bermeja necesita mayor conciencia ambiental y por eso desde el ejercicio de convivencia de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Convivencia queremos apostarle a que la ciudad genere una nueva forma de poder ayudar a la gente y generar un cuidado del medio ambiente a través de la tienda verde que es el fomento de economía circular de poder dejar en estas tiendas elementos que ya no utilizamos en nuestras casas ropa, juguetes, materiales que se puedan reutilizar y que alguien los pueda necesitar por eso a través de la conciencia ambiental podemos generar una compra en estas tiendas disponemos todos estos elementos para que las personas que lo necesiten vengan y compren, no con dinero sino con material reciclable. La actividad tiene como objetivo principal cuidar el medio ambiente e incentivar la práctica educativa de reciclar. Jimmy Picón Páez, subsecretario de Seguridad, dijo que inicialmente este se trató de un plan piloto, pero que al ver la acogida por parte de la comunidad decidieron institucionalizar el jueves de Tienda Verde. Las personas que necesitan cada uno de los elementos que están dispuestos en las tiendas verdes y las personas también que ya han dejado de usar algunos elementos que disponen estos mismos nos han permitido darnos cuenta que iba a ser un ejercicio de carácter permanente. Hoy tenemos siete puntos de Tiendas Verdes en la Comuna 1 en el Barrio Arenal, en la Comuna 2 en el Barrio Torcoroma, en la Comuna 3 en el Barrio Villanueva, en la Comuna 4 en el Barrio El en la Comuna 5 aquí en La Tora, en la Comuna 6 en el en el barrio El Boston, en la Comuna 7 en el sector de Nueva Abril. Pero vamos a estar todos los jueves y vamos a declarar los jueves de Tienda Verde para ayudar a más gente. Personas asistentes a esta actividad mostraron su aceptación frente a ella. A mí me ha muy bien porque en realidad uno no tiene lo que uno pueda comprar. Sí, en vez de uno tiene uno para uno de los niños, para los nietos, entonces uno tiene mucho reciclaje, que yo vivo aquí en, en, en las camelias, yo recojo y yo entonces cambio buenas prendas, porque vienen demasiadas buenas prendas, sí. Entonces, por lo menos esto es lo que tengo yo aquí puesto, yo lo reclamé acá, con reciclaje, donde no lo tiene uno para comprarlo. De parte de la subsecretaría se espera que sean más las personas que se sumen a desarrollar esta iniciativa que contribuye al medio ambiente y ayuda a las personas de bajos recursos. Asimismo, el subsecretario invitó a hacer donaciones de ropa, juguetes y demás enseres que las personas no utilicen y que para otras resultan ser necesarias.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 Gracias por continuar con nosotros. En compañía de la Interventoría, el Consorcio y Aguas de Barranca Bermeja, en compañía del alcalde Alfonso El Jás, sus supervisó las obras de la Petar San Silvestre. Este es un informe institucional de la Alcaldía Distrital. La prioridad del gobierno distrital es la transformación en la calidad del agua para los barranqueños. La obra de la planta de tratamiento de aguas residuales San Silvestre ya presenta un 25% de avance. Son más de 300 barranqueños que trabajan para hacer la realidad y con la que se busca que los espejos hídricos tengan una protección especial. La transformación en la calidad del agua de nuestra ciudad es una de nuestras prioridades y por eso lo hacemos desde todas las tuberías, desde el fortalecimiento de aguas de Barranca Bermeja, pero también con esta construcción que hará que nuestros espejos hídricos realmente tengan una protección especial. Y tengamos ese sueño tan añorado de todos los barranqueños de tener un medio ambiente sano y de tener agua de calidad en todo Barranca Bermeja. Amén de los beneficios que se están generando, como la generación de empleo, la compra de suministros a los depósitos eh, y empresas locales. Son más de 160 mil millones de pesos invertidos para la PETAR, la obra más importante de la ciudad y que ya presenta una importante evolución de las obras civiles. Y hay, y hay frentes que ya se van terminando, como decantadores Secundarios, reactores biológicos están, a, están por terminarse, los decantadores primarios también se deben de estar cerrando en 15 20 días, arqueta de reparto, cajas de medición, entonces como podemos ver ya, ya hay varias estructuras este... Eh, terminadas Hacemos seguimiento y control a esta obra que tiene una inversión superior a los 160 mil millones de pesos. Ya hay varios frentes de trabajo y al final de este año se hará el montaje de los equipos importados que llegaron y que son parte fundamental en la construcción de este proyecto. Estudiantes de la Unipaz visitaron las instalaciones de Enlace Televisión. Nuevos rostros y talento de futuros comunicadores sociales se vieron este viernes en Enlace Televisión. Estudiantes del séptimo semestre de esta facultad conocieron no solo las instalaciones del canal, sino también los diferentes espacios en donde se desenvuelven periodistas y presentadores, ...una visita liderada por docentes de la Unipaz. El programa de comunicación social del Instituto Universitario de La Paz, Unipaz... ...viene desarrollando una serie de actividades de sensibilización... ...a los estudiantes de, de la carrera de comunicación social... ...con los escenarios reales de práctica profesional. El canal enlace televisión fue muy amable al abrirnos las puertas... ...de sus diferentes escenarios, de sus diferentes sets... ...para que los estudiantes conocieran y pudieran confrontar de primera mano... ...cómo es realizar la televisión, cómo sucede la magia de la de televisión... ...cómo se realiza un programa de variedades cómo se realiza eh, un programa de un noticiero, cómo se realiza un programa de radio y justamente lo que están haciendo ellos hoy aquí esta mañana. En medio de la entrevista tuvieron la oportunidad de hacer parte del trabajo que diariamente se realiza en esta casa periodística. Por medio de redes sociales se conoció este video de Cámara de Seguridad, en donde quedó registrado el momento en el que dos menores estudiantes del Instituto Ciudadela Educativa de Magdalena Medio fueron arrolladas por un motociclista. Los estudiantes mostraron su agrado al tener la oportunidad de conocerte la práctica del ejercicio del periodismo sobre la marcha. La visita me pareció muy recreativa e informativa más que todos nosotros para saber a qué nos enfrentamos cuando salgamos a la vida laboral que medios usan detrás de cámaras, que también me parece muy importante el trabajo que realizan y ya me pareció espectacular la visita. Visita espectacular, eh, siempre es una experiencia muy buena eh, tener que conocer los diferentes sets de grabación porque uno como estudiante es algo que, que se lo explican a uno, pero una cosa es que se lo expliquen a uno en la universidad y otra cosa es verlo. Cuando uno lo ve, uno ya ve la dificultad y lo grandioso que es como la gente se desenvuelve dentro, digamos, de los escenarios, es algo espectacular. Bueno, pues la visita me pareció muy chévere, muy bacana, no conocía este lugar. Eh, de cierta manera quedé con una idea de qué es un medio de comunicación en Barranca Bermeja y creo que me lleva a las mejores sensaciones. Una visita más que se realiza enlace Televisión y que el canal recibe con el mismo gusto de siempre, deseando éxitos a quienes emprenden en el camino de la comunicación social. Es momento de hacer una nueva pausa. Ya regresamos.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 Madrugón en los autoservicios La Quinta Whisky Bucanas Master 129.990 Pantajado Guadalupe Mantequilla 3.990 Límpido Regular 5.600 Sucaritas Quelos 9.990 Camarón Titi con Convena 15.950 El Barzol En Multensa celebramos los 100 años de Barranca Bermeja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 Descansamos, podemos realizar perfectamente cuatro o cinco series de este ejercicio, tanto del empuje pectoral como de la tracción dorsal, 4 por 10, trabajamos toda la parte superior. Y hasta aquí toda nuestra información, a todos ustedes gracias por acompañarnos, los esperamos a las 6 en punto con más información de su interés. Hasta pronto.